Una, una parte tan dura, pero ejercer esa parte del derecho hay que intentarlo, no regularmente perderlo, pero, pero lo más importante es como intentarlo, no es hacerlo, y eso es lo que se está evidenciando en este momento en el colegio por parte de ustedes, es intentar llegar y sentar su voz en esos organismos, a los compañeros eh, que nos van a representar en todos los órganos, hoy son las elecciones del Consejo Directivo, pero en todos los órganos en la comisión de convivencia, en las comisiones de seguimiento. Eh...